Cámara de Seguridad captó el momento cuando un desconocido robó una motocicleta CG-150 de color blanco que se encontraba dentro de una residencia en el ensanche Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Yo estaba, en la y estaba reparando una puerta, entonces yo salí a buscar una arena, echarle en el muro donde yo puse para mover la puerta, la puerta hay corrediza. Entonces, okay. ella aprovechó esa circunstancia y entró a la casa. Roa entra en el frente, ya tiene, tiene hielo y tiene una pared a Entonces ahí eh, aprovechó y se, se llevó el motor y se lo robó. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.